A simple vista, todo parece normal. El tránsito de las personas no se detiene, no se inquieta, no se afecta, solo contribuye a hacer más grave el problema. El reflejo azul del cielo esconde el verdadero rostro de la presa de las pintas en los límites del Salto y Tlaquepaque. Son residuos del hombre. desechos de la urbanización. Objetos habituales que encontraron su fin en un terreno inadecuado. Un Edén que se convirtió en basurero.